Arrancamos. Adelante, Carolina. Bienvenida. Pues muchas gracias. Gracias, Fernando. Gracias al Distrito 34 por este espacio para compartir con ustedes algunas de las técnicas que han funcionado durante esta pandemia, sobre todo para la apertura de clubes y también para el incremento de la membresía de algunos otros ya existentes. La verdad, muchísimas gracias, Arturo Aubry por la oportunidad de presentarme ante ustedes. Son un público que, aunque ustedes no lo crean, impone porque sé que los Toastmasters son experimentados en muchas ramas de la vida. Pero hoy traigo para ustedes este tema llamado Identifica tu Mercado. Cuando hablamos de identificar el mercado nos referimos a que a veces tenemos una meta demasiado grande, demasiado amplia y no sabemos hacia dónde va enfocada. No sabemos exactamente qué es lo que queremos y es justo ahí donde radica el éxito o el fracaso de cualquier plan que hayas establecido. Entonces, bueno, identifica tu mercado. En Toastmasters nosotros tenemos la misión de llevar la calidad a los clubes, pero también tenemos la misión de aperturar otros clubes a lo largo de la república o a lo largo de la, del mundo. Entonces... Hay que saber primero, es indispensable conocer qué tipo de club somos nosotros. Porque puede ser que diga, sabes qué, Caro, he estado invitando personas a mi club y tengo muchos invitados, pero hasta la fecha no he podido concretar Nada, no he cerrado la venta con ninguno y creo, me invento, que puede ser porque estas personas a las cuales tú estás invitando no son el mercado objetivo al que debes llevar a tu club. Entonces, tengo para ti la siguiente presentación. Déjame compartir. Identifica tu mercado. ¿Sabes qué tipo de club eres? Tenemos diferentes tipos de clubes en Toastmasters y esto es primordial. Vaya, si no tenemos identificado el tipo de club que nosotros somos. Estos son los mercados que existen en Toastmasters. Existen los clubes comunitarios. Los clubes avanzados, los clubes corporativos, los universitarios y los Gable Clubs. Cada uno de ellos tiene un mercado muy específico y es precisamente así como sabemos qué somos y a dónde vamos. Cuando tú compras un vuelo de avión, lo primero que debes de saber es de dónde sales. Normalmente al hacer esta pregunta las personas dicen, no, tengo que saber a dónde voy. No, no. Primero debes conocer de dónde sales para comprar ese vuelo de avión. Los clubes comunitarios son la mayoría de los clubes que tenemos en Toastmasters. Estos son los que se componen por diversas personas de cualquier edad, de cualquier tipo de religión, política. O sea, estos clubes son abiertos para cualquier persona que quiera conocer la organización. Los clubes avanzados están creados para personas que ya tienen cierto tiempo en organización y que están buscando un reto más grande que el club base pues ya no les puede ofrecer, pero aún así quieren seguir aprendiendo. Después están los corporativos, son para empresas, empresas que están listas para ayudar a sus empleados a conocer algunas herramientas de comunicación y liderazgo. Y saben que Toastmasters es una oportunidad de crecer de manera profesional. Los universitarios son en las universidades, valga la redundancia, y bueno, están enfocados para que los alumnos puedan poner a prueba algunas herramientas y prepararse para la vida laboral. Los Gable Clubs son para menores de edad. Los niños, como saben, dentro de la organización no son socios que pues estén legalmente permitidos en esta organización. Por lo tanto, existen los Gable Clubs para prepararlos. Decían por ahí que los Gable Clubs podrían ser como las fuerzas básicas de una división o de un área. Entonces, ya que sabes qué tipo de club eres, ya lo identificaste, piensa que eres universitario, corporativo, avanzado, comunitario. Entonces, ahora sí, podemos saber quiénes somos, qué soy y qué busco. No va a ser lo mismo ser un club universitario a un club comunitario. En los comunitarios muchas veces estamos buscando personas, las que sean que tengan ganas de aprender a comunicarse o ganas de liderar. Y en los universitarios tal vez hay carreras que están interesadas y otras que no están interesadas en aprender comunicación y liderazgo. Entonces, necesitamos saber quiénes somos. Una vez que lo sabemos, podemos saber ¿Quién es mi media naranja? A mí me encanta romantizarlo porque así soy yo. Entonces, cuando quieres prospectar, cuando quieres vender, tú eres la otra mitad de esa persona que está allá afuera buscando una oportunidad. ¿Qué oportunidad está buscando esta persona? Aprender. Aprender todas las herramientas que tú y yo sabemos, Toastmasters nos brinda. Entonces, ¿Quién es tu media naranja? ¿Es fácil o es difícil encontrarla? Fíjate, normalmente tenemos, cuando tienes ganas de iniciar una relación amorosa con alguien, ¿sabes qué tipo de persona es la que quieres para compartir tu vida? Entonces, lo mismo pasa cuando nosotros estamos buscando prospectos para abrir un club o para incrementar la membresía de otro. La media naranja la vamos a encontrar con los siguientes datos. Edad, género, escolaridad, ocupación, nacionalidad e ingresos. Porque si nosotros sabemos todo esto y lo podemos ir palomeando, entonces vamos a saber si la persona cumple o no cumple con los requisitos que nosotros necesitamos. Esta información te pido si quieres anotarla y si no, con gusto, después te comparto la información y tengo un regalo para todos ustedes al finalizar también este webinar. Quiero hablarte de lo importante que es conocer los datos para encontrar a tu media naranja. Hace aproximadamente unos meses estábamos trabajando en la apertura del Club Ives. Ibes es una universidad en la ciudad de Jalapa y nos dieron todas las facilidades para sesionar. Nos dieron el aula magna, nos dieron los horarios disponibles que nosotros quisiéramos. Vaya, todo todo lo que alguien desea para abrir un club, el IBEX dijo, ten, es tuyo, ábrelo. ¿Y qué creen? No pudimos concretarlo porque teníamos un mercado tan amplio. Había universidad, había bachillerato, había otras personas del de personal administrativo que también querían sumarse. Entonces a llegar y formar un club uni universitario con chicos menores de 18 años, otro con chavos de comunicación, psicología, derecho, administración, unos ingenieros, algunos otros que se enteraron que Libres iba a tener un Club Toastmasters y llegaron de fuera de la universidad, el rector, entonces teníamos una variedad tan grande de personas dispuestas a inscribirse al Club Toastmasters Ives, que cuando fue el momento de tomar la decisión y cerrar la venta, como unos no se sentían identificados con otros, la respuesta fue no. Y sí, tuvimos que comenzar de nuevo. Nos enfocamos únicamente a una carrera, comunicación. Y chicos de comunicación no estaban listos para tomar... Un reto como Toastmasters, ellos pensaban que Toastmasters no podía ofrecerles lo que nosotros tú y yo como socios sabemos que podemos ofrecer. Entonces aquí, una de mis grandes lecciones aprendidas es que no se trata de llenar un salón con 20 personas por llenar un salón con 20 personas. Se trata de atraer a las mejores 20 personas que van a hacer clic, que van a hacer match, con el tipo de club que tú eres? Te pregunto, ¿alguna vez te ha pasado, te ha sucedido que no haces match con el lugar en el que estás? Que te encuentras en un espacio donde dices, Ay, no me siento cómodo, no me siento a gusto. Lo mismo pasa cuando las personas llegan a un club en el que no están listos para congeniar, porque no son el mercado meta del club. Y muchas veces nos olvidamos de esto. Pero quiero contarte que una vez que identificamos cuáles habían sido las debilidades en este plan de inicio del Club Toastmasters Ives, trabajamos en crear la identificación de ciertos mercados que podrían sumarse a la apertura de clubes. Encontramos el Club Young Masters y el Club Liderazgo Avanzado del Distrito 34. Encontramos que en Young Masters había chicos que habían dejado la ciudad de Jalapa y que habían empezado algunas carreras universitarias a lo largo de la República que extrañaban Toastmasters, pero cuando regresaban a un club normal se sentían demasiado jóvenes y cuando regresaban a su club base se sentían demasiado grandes, o sea, en edad. Y decidimos crear un club específico para jóvenes universitarios que tuvieran cierta trayectoria en Toastmasters y que quisieran continuar con su crecimiento de comunicación y liderazgo. Young Masters se fundó en tan solo 47 días. El Club de Liderazgo Avanzado rompió, rompió récord fundándose en tan solo 27 días. ¿A qué quiero ir con esto? Que si tú tienes identificado qué quieres, cómo lo quieres y cuándo lo quieres, es decir, que establezcas un plan de acción que te permita ir a la meta, sin duda puedes romper récords en tiempo y aperturar los clubes que se te ocurran. Ahora, el método de venta, porque no todo es precioso y fácil, así como de, ay, pues sí, se te ocurre la idea y... Llegas y las personas te dicen, sí quiero ser parte de tu club, sí quiero estar en tu club, ten todo mi dinero y voy a ser socio fundador. No es tan sencillo. Esto necesita tener un método. Cuando tú sigues un método y no buscas inventar el hilo negro, es más sencillo que obtengas resultados. Voy a compartir contigo estos cinco puntos que sin duda te van a dar éxito en cualquier gestión. Si tú quieres invitar personas a tu club, si tú quieres abrir un club nuevo, si tienes un negocio fuera de Toastmasters y estás vendiendo algo y no has tenido resultados, este método es infalible. Así que toma notas porque de verdad que lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tus resultados de manera extraordinaria. El primer método es la prospección prospectar cuando hablamos de ventas, porque al final de cuentas a muchas personas no les gusta decir que en Toastmasters vendemos, pero es que sí lo hacemos. Y todos estamos vendiendo todo el tiempo. Nos vendemos cuando nos presentamos, nos vendemos cuando salimos a la calle vestidos de cierta manera. Todo el tiempo nosotros somos una venta. Y cuando invitamos a alguien a nuestros clubes Toastmasters, les estamos vendiendo la oportunidad de crecer como personas y de crecer profesionalmente. Ahora, ¿qué necesito saber para prospectar de manera correcta? Primero, saber si la persona a la que me voy a dirigir es accesible, si le interesa o le puede interesar mi producto y algo clave y esencial es si tiene capacidad de efectivo, no o sé, sea, si puede comprarlo, si tiene gana para tomar una decisión de manera inmediata. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, tú y yo tenemos claro que Toastmasters vale. Tiene un valor semestral, un valor que es inigualable y que podríamos pagarlo 100 veces más y no nos dolería porque conocemos los beneficios. Entonces, debes pensar si esta persona cumple con estos tres requisitos. Una vez que esté, vas a hacer una lista en un Excel y sugiero que sea en un Excel porque las hojas, las libretas las perdemos y vas a poner el nombre y te voy a compartir que yo hice una lista de socios en el distrito 34, me uní a alguna persona que tenía más conocimiento de otras divisiones, hicimos una lista, nombre, teléfono, y empezamos a ver si eran accesibles, si les interesaba formar parte de un club avanzado, y si en ese momento podían aceptar unirse sí o sí al club nuevo. Empezamos a hacerlo y descubrimos que la mayoría de las personas Tenían estas tres marcas que nos llevarían al éxito. Entonces vino lo siguiente, el acercamiento. Cuando tú quieres acercarte a alguien, de verdad que si tú te acercas 10 veces a 10 personas, tienes la posibilidad de cerrar por lo menos el 60%. Pero si tú te acercas a una, seguramente no vas a cerrar ninguna venta. Es importante que tengas muchos acercamientos y que si te da miedo el teléfono, rompas con ese paradigma. Porque al otro lado de la línea puede haber una persona que esté dispuesta a cumplir tus sueños y a cumplir los suyos y que juntos trabajemos para lograr cualquier objetivo. Entonces, existe una relación directa entre el número de acercamientos que tienes al día y la cantidad de ventas que cierras. Entonces, ¿cuántos socios quieres para abrir tu club nuevo? Mínimo 20. Por lo menos necesitas acercarte a 100 personas. Para que 30 te digan que sí van a ir a tu sesión número uno y que 15 te digan que sí el primer día y las otras 5 las consigues en las próximas dos sesiones. Pero no puedes limitarte a hacer menos de 100 llamadas telefónicas para conseguir estas personas, por lo menos 30 personas, en tu sesión número uno. Después del acercamiento viene la invitación, el momento. En este acercamiento te voy a decir, hay un secreto. No es como que nada más te vas a acercar y le vas a decir a Blanca que está aquí conectada, hola Blanca, ¿cómo estás? Oye, voy a abrir un club la próxima semana. ¿Te parece que te mando el link y te conectas? Blanca me va a decir, no, yo tengo cosas que hacer la siguiente semana. Blanca, ¿me harías el favor...? de prender tu, tu micrófono y tu cámara, por favor. Blanca Estela. Blanca, ¿estás ahí? O Alan Ortiz, ¿me puedes apoyar con este ejercicio? Sí, ¿ya me escuchas? Ahí está. ¿Cómo estás, Alan? Está. Bien, bien, bien, bien, Muy bien. Gracias. Oye, Alan, pues mira, vamos a hacer un ejercicio para ver cómo es un acercamiento efectivo y un acercamiento que puede ayudar a las personas a cerrar mayor número de ventas en sus membresías. ¿Me ayudas? Ok, claro. Bueno, Vamos a ver, Alan. Si yo te hubiera hablado y te hubiera dicho, oye, Alan, mañana voy a tener la sesión número uno de un club nuevo que está bien padre. ¿Puedes a las 5? Te mando el link. Vale, pero ¿qué hacen ahí? ¿Ves? Es difícil porque entonces genero dudas y Alan me va a hacer muchas preguntas y yo no tengo tiempo de contestarle tantas preguntas. Entonces, es necesario que elaboremos un chasis. El chasis es un discurso previamente aprendido que le puedes decir a tus primos, a tu mamá, a tus amigos, a tu novio, a quien tengas a la mano y consta de un saludo, presentación y cierre. Entonces, Alan, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Hola, Alan, ¿cómo estás? Hola, Caro, muy bien. ¿Y tú? Oh, también, excelente. Muchas gracias por tomar mi llamada. Oye, Alan, fíjate que te hablo porque hace unos días comencé con un proyecto de abrir un club de Toastmasters en el que seguramente podrás incrementar tus habilidades de comunicación y liderazgo y seguro verás grandes resultados a corto plazo en tu profesión. ¿Te interesa conocerlo y acompañarme el siguiente lunes a las 5 de la tarde? Ok, está perfecto, claro que sí. Ok, gracias Alan. Entonces te voy a enviar por WhatsApp la liga de Zoom para que me acompañes. Perfecto, muchas gracias Caro a ti, adiós. ¿Qué hice? En el acercamiento, en ningún momento voy a cerrar la venta. Alan, ¿puedes abrir tu, tu micrófono otra vez? Ya está listo. Gracias, Alan. Entonces, Alan, ¿qué pasaría si yo te hubiera dicho... Tienes que venir el lunes a las 5. Toastmasters tiene una membresía de 45 dólares semestrales más 20 dólares. Y entonces tú vas a tener un PAD y te van a dar un mentor y te va a llegar la revista. ¿Cómo te hubiera sentido? Por todo lo educativo tal vez me interesa, pero cuando me dices dólares me voy a espantar. Claro, entonces no voy a generar en ti nada. Nada que te llame la atención para acercarte el lunes a las 5. Entonces... Sí. Este chasis es necesario para que tenga siempre la opción de generar incertidumbre en las personas. Que las personas digan, no sé qué va a ser, no entendí que estos masters, pero yo voy a estar ahí el lunes a las 5 porque voy a crecer personal y profesionalmente. Ese es el secreto del chasis. En un acercamiento jamás vendemos porque las personas no están listas, no están sensibilizadas, no conocen todavía el producto o el servicio, entonces ellos se pueden sentir como, claro, me estás hablando porque quieres mis 45 dólares. Y no queremos esos 45 dólares, porque Toastmasters no es dinero. Toastmasters no son las números, las mil veces que pagues tu membresía en el año. Toastmasters se trata de cambiar vidas. Si tú eres capaz de en esta llamada hacer de ver a la persona que si se conecta o si asiste a tu reunión de Toastmasters puede cambiar su vida por completo, entonces ahí estás teniendo un gran acercamiento. Después de esto, que ya le llamaste, te dijo que sí, le date, que le interesa, dice que lo va a checar y te avisa, le vas a enviar una invitación formal. Una invitación que diga, wow, pensaron en mí, se tomaron el tiempo de poner mi nombre en esta invitación preciosa que dice, queremos invitarte a formar parte de la historia del Distrito 34, siendo uno de los 20 socios fundadores del primer club online avanzado del distrito. Cuentas con el perfil idóneo para seguir desarrollando tus habilidades de comunicación y liderazgo desde este innovador formato. Te esperamos en la sesión 1 como socio fundador. Alan, tomando otra vez tu ejemplo, si ¿sí? antes de la sesión, suponiendo que el viernes, te envío esta invitación a tu nombre en lugar de Antonio Juárez que diga Alan Ortiz, ¿cómo te sentirías? Ah, me sentiría bien porque me sentiría como incluido dentro del plan. Exacto, eso es, ese es el secreto. Que sienta la persona que no se trata de llevar invitados a tu sesión porque tienes que cumplir con una meta. Que se trata de que realmente visten en él una posibilidad y que quieres desbloquear el potencial que tiene. ¿Y cómo lo vas a desbloquear? En todos los masters. porque no hay otro duda. Entonces, me gustaría que las personas que están en esta sala, Sara, Giovanna, Blanca, Alan, Fernando todos que están aquí, que no alcanzo a verlos a todos, me podrían ayudar a que generemos nuestro propio chasis. Que tengamos este chasis de acercamiento personal para que en cualquier momento de la vida, cuando nos encontremos con alguien, que digas, si este amigo mío fuera Toastmasters, no sabes, tendría éxito, pero así, como si fuera una, una cascada de agua manantial, ¿no? Entonces, Blanca, Giovanna, todos ustedes me pueden ayudar a generar su chasis. Vamos a dar cinco minutos para que ustedes puedan trabajar en este chasis. Recuerda, es, hola, mi nombre es, pertenezco a Toastmasters International, y ya le metes ahí todo lo que tú quieras que diga, y al final vas a cerrar. El cierre de este chasis es que la persona te diga que sí, quiere asistir a tu sesión número uno de tu club nuevo o a la sesión 987 de tu club base. Vamos a dar cinco minutos, Fernando, si me puedes ayudar con el tiempo para que de después podamos compartir sí. estos chasis de las personas que están en la sala. Si alguien tiene alguna duda de cómo generarlo, pues aquí estamos, ¿no? ¿Cómo vamos de tiempo, Fer? Llevamos tres minutos. Okay. Si alguien va terminando, me pueden decir y lo podemos empezar a, a trabajar y compartir. Lo importante es que después de este pequeño webinar, tú te lleves una herramienta que te ayude a concretar membresías en tus clubes. Estela, ¿estás trabajando en tu chasis? A ver, me parece que alguien está levantando la mano, pero no veo quién. Fernando, me parece que alguien está levantando la mano, pero no lo puedo ver. Ok, Rosalba. A ver, Rosy, ¿nos puedes compartir tu chasis, por favor? Rosy Murillo. Listo, Rosalba, ya puedes eh, desactivar tu micrófono o activarlo más bien. Hola, Rosy. Ah, hola, ya, ya lo sí. pude activar. Gracias, les leo el chasis. Sí, claro. Buenas tardes a todos. Hola, mi nombre es Rosalba Murillo. Como sabes, estamos creciendo como División E y nos estamos consolidando. Estamos buscando la creación de un club avanzado en nuestra división, en el estado de Michoacán, con el auxiliar de crecimiento de clubes. Estamos pensando en hacer una presentación en la sesión número uno. Buscando entre los perfiles de todos los clubes del estado de Michoacán, vemos que tú cuentas con el perfil idóneo para este tipo de clubes. ¿Te gustaría recibir una invitación especial para la sesión número uno que estamos preparando especialmente para socios como tú? Sí, me gustaría, Rosy, claro que sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sería? Claro que sí, Caro. Me encantaría verte en esa sesión número uno. Te voy a mandar una, una invitación, te voy a poner la fecha y el link para la reunión. Te esperamos el próximo sábado en nuestra sesión número uno. Muchas gracias, Rosy. Un aplauso, a Rosy. Muy bien. Me gustó mucho tu chasis y creo que cumple con todo. Al final de cuentas nos estás invitando a ir a la sesión 1 del proyecto que están haciendo en tu división y cierras invitándome. Aquí como, sí, me cierras invitándome, pero nada más como observación sería no decirme tanto de que quieres que sea socia, no, sino para que me invites a conocer y que generes expectativas y que yo diga, o sea, no me está invitando a ser socia y yo voy a ir con la intención de que me digas, ¿quieres unirte? Y entonces mi ego y todo va a reaccionar y va a decir, sí, quiero formar parte. Muy bien, Rosy, muchas gracias. Ahora escuchamos a Georgina Sánchez. Georgina, ¿por qué está? Georgina, ya puedes activar tu micrófono. Sí, creo que no. Y ya le di clic en donde dice solicitar que active su micrófono. Sí, que no tiene micrófono. Entonces vamos a pasar con Sara Sofía. Adelante, Sara, ya puedes activarlo. ¿Sí ya se escucha? Sí. Ok, voy a empezar. Ay, se me va mucho esto, perdón. Hola, buenas tardes, mi nombre es Sara Sofía Hernández Acosta, pertenezco al Club Juvenil Técnica 3 y quiero invitarte a esta sesión 522. ¿Te gustaría venir? Claro que sí, ¿cuándo es? Es este viernes 14 a las 5 de la tarde. este Te va a gustar mucho porque vas a compartir muchas experiencias, vas a adquirir este, muchas formas de para hablar en público, vas a encontrar... Tu forma de liderazgo la vas a desarrollar. Vas a encontrar muchas experiencias. Muchas wow. gracias. Eso sí me interesa, Sara. Pues entonces yo te veo el viernes en tu club. Gracias. Muy bien, Sofía, felicidades. o abordaste súper bien. Me, me, me creaste expectativa acerca de lo que puedo encontrar en those Masters. Y sin duda yo asistiría a una sesión de este club que tú acabas de dar. Pues muchas felicidades a todos. Les pido que por favor tomen nota y se queden con su chasis. Que este chasis sea el que siempre utilizan. Ustedes lo van a tener y cuando se encuentren a esa persona especial van a decir, es momento de usar mi chasis. Ahorita es cuando voy a usar mi chasis. Entonces lo utilicen y les aseguro que los invitados van a incrementar en todas sus sesiones. Pueden abrir clubes nuevos, pueden traer a sus clubes base. O pueden utilizarlo también para cualquier negocio o proyecto que ustedes tengan. Después que ya les enviamos la invitación. Ya le enviamos la invitación a Antonio Juárez, a Alan Ortiz, a Rosy Murillo, a Blanca, a Georgina. A todos decidieron la de invitación. Sí, personalizada para que piensen, wow, pensó en mí. Muy bien. Entonces tiene que ir personalizada. Va a llegar la persona a esta sesión. Esta sesión fue el lunes 11 de mayo a las 8 de la noche en el ID que está ahí marcado. Llegó y como parte esencial es que en esta entrevista nosotros debemos darle a conocer todo lo que Toastmasters ofrece. Y fíjense, algo que he notado como error en algunos clubes de otro distrito, no de este... Es que muchas personas, cuando llega el invitado, como estamos tan ansiosos y gustosos de que hayan llegado, porque por fin van a conocer las maravillas y bondades de nuestra membresía, no paramos de hablar y hablar y hablar y hablar de Toastmasters. Es que en Toastmasters vas a hacer esto. Y es que en Toastmasters puedes encontrar esto. Y además los concursos. Y es que ahorita si tú te ingresas te vas a ganar un pin. Y es que esto. Y no, hombre. Entonces la persona llegaba con una expectativa cuando está en la sesión y llega el primer socio y no deja de hablar de Toastmasters. Y dice, pero espérate, te voy a presentar. Ven, ven, fulanito ven. Vamos a hablarle acerca de Toastmasters. Y de repente son tres o cuatro personas frente a un invitado que todavía no había tenido acercamiento de organización. Y lo que hace esto es abrumarlo. Dice, te lo quiero. Gracias. ¿Por qué? Porque no vendemos con la boca, vendemos con el oído. Recuerden ese proyecto de Pathways o algún otro proyecto de comunicador competente, escucha activa. Si nosotros somos capaces de identificar cuáles son las necesidades que tiene nuestro invitado, podemos entonces abordar. Ciertos temas que le van a llamar la atención. Es como no dar todo, no echar toda la carne al asador, porque las personas van a dar un paso atrás y van a decir, esto no es para mí. Porque a veces puede parecer fanatismo y eso no vende. Necesitas hacerlo profesionalmente y que le digas a la persona, escuché, vi en tus redes sociales que te gusta mucho el altruismo. ¿Sabes que en Toastmasters tenemos la posibilidad de hacer proyectos de liderazgo de alto rendimiento donde muchas personas han ayudado a otras en temas de altruismo? ¿Eso le puede llamar la atención? ¿O puede ser? Oye, Rosy, me di cuenta que a ti te encanta la lectura. ¿Sabes que Toastmasters fomenta la lectura y además nos da un espacio de 5 a 7 minutos cada semana para dar una observación acerca de lo que aprendimos y lo que reflexionamos de cierta lectura eso puede llamarle la atención además si sientes que tú no tienes nada que ofrecer a esta persona porque dices no hago clic no va conmigo o sea yo no entiendo mucho del derecho por lo tanto no puedo juntarme con él con ella le voy a hablar a mi amigo Vicente, que está estudiando Derecho o que es un excelente abogado y que lo, los presento en esta sesión y que ellos hablen y que Vicente le diga, ¿sabes qué? Para mí es extraordinario estar en Toastmasters gracias a estar aquí, he abrido diferentes relaciones, he podido concretar algunos negocios y me está yendo muy bien como abogado. Entonces, esto se trata, que las personas se encuentren un nicho específico donde digan, sí, pues Toastmasters me puede cambiar la vida como lo hizo con, con Rosy, como lo hizo con Vicente, como lo hizo con Sofía. Este es el secreto de una gran venta. Exacto como dice aquí, Liga Premier Jalapa, cuenta una historia de alguien con la misma relación. Así es, contar una historia. Si no es la tuya, puede ser la de alguien más. Pero si la persona está... Mejor que venga la persona a contársela personalmente. El cuarto paso es cerrar la venta. Cerrar la venta hace la diferencia. Entonces, hay muchas ventas que no se cierran porque no supimos cuándo era el momento adecuado de cerrar. Y va con lo mismo que dijimos anteriormente. Todo el tiempo estuvimos hablando y hablando y hablando de Toastmasters y a lo mejor el invitado ya había dicho sí, ¿no? ¿cuánto te pago? O sea, traigo aquí mi chequera, te doy mi tarjeta ¿cómo voy a pagar? Y como estamos tan emocionados de hablar de Toastmasters y tan emocionados de saber que vamos a tener un socio nuevo en nuestro club, lo que hacemos es seguir hablando y hablando y hablando, la persona se va y nunca nos dimos cuenta que estaba listo para hacer el pago de su membresía. Otra vez, escucha, activa. ¿Qué me está queriendo decir? Con el cuerpo, con las palabras, con las emociones. Cuando estamos a punto de vender, nos gana la emoción de decir, ay, por fin, me voy a ganar. Me voy a ganar ese pin de cinco socios, ¿no? Cin sponsor de cinco socios. Entonces, ¡ah! so ya nada más me faltan dos. Y la persona que está frente a ti lo nota. Se nota que estás ahí y que lo estás invitando por algo que te va a convenir a ti. Y no. Cuando las personas llegan a Toastmasters porque vieron un cambio en ti, lo hacen porque están esperando tener cambios igual de extraordinarios en su vida. Que no se note, que no se note que estás emocionado por cerrar esa venta. Sí estás emocionado por cerrarlo, pero que se note que la emoción es porque esa persona está a punto de cambiar su vida. Eso es lo que va a ser la diferencia entre tus cierres exitosos y tus cierres no exitosos. Y por último, lo más importante de un proceso de venta. Lo más, más, más importante, olvídate de chasis, olvídate de la entrevista en la sesión, olvídate del cierre. Si la persona llegó y de alguna manera decidió ser socio de Todos Masters porque tú lo invitaste, lo mejor que puedes hacer y la obligación que tenemos todos, con todos nuestros socios, es brindar servicio de excelencia. ¿Por qué? Porque este es un juego de ganar, ganar. Si ellos se dan cuenta de que sí, pues ya me inscribió, ya ni me pela, ya no se acuerda ni de mí, es más, en las sesiones ni siquiera me saluda, ¿cómo te sentirías? Se trata de dar un servicio que las personas digan, wow, de verdad, Sara no me estaba mintiendo cuando me dijo que yo iba a crecer como persona y lo noto en el servicio que me brinda sesión tras sesión, explicándome cada cargo, explicándome cómo debo desarrollar los roles, cómo es que funciona el comité ejecutivo del club, muchos aspectos pequeñitos que nos olvidamos al inicio de la membresía de las personas. ¿Cuántas veces has inscrito un socio? O dos, o tres, o cinco, o más. Los inscribes y te desaparece. Y luego te preguntas, ¿por qué la persona ya no va a sesionar? Oye, ¿por qué ya no regresó Fernando? Otro, venía muy contento y ya no viene. Ah, pues tal vez pueda ser porque nosotros ya no le estamos atendiendo, ya no estamos sirviendo. Y el servicio de los, de los clubes no viene solamente del comité ejecutivo, del presidente, del de educación o el de membresía. El servicio es de todos los socios. Socios ayudando a otros socios a cumplir sus objetivos. Entonces es aquí cuando tú te sientas con esta persona y le dices, ya te inscribiste, gracias por confiar en mí, ahora quiero que me digas para qué estás aquí. Te va a abrir su corazón y te va a hablar de sus sueños y te va a hablar de muchas cosas en las cuales tú tienes que poner atención para asegurarte que por lo menos el primer año tenga una experiencia en Toastmasters que lo haga sentirse dichoso de haber tomado esa decisión. Esto es de lo que se trata, porque Toastmasters es una marca reconocida a nivel mundial. Y al ser una marca reconocida a nivel mundial, debemos tener claro que nosotros la representamos en cada paso y cada acción que desarrollamos en tu trabajo, en la escuela, en tu casa, con la tienda de la esquina, que si se le cae un peso a una señora lo levanto y se lo doy porque soy Toastmasters y represento los valores de la organización. Entonces, como somos una, una organización de calidad mundial, de servicio, de prestigio, debemos hacerlo con cada persona que decida unirse a Toastmasters e incluso con los que deciden no hacerlo. Porque en Toastmasters servimos al mundo, servimos a las personas, servimos para que el mundo pueda ver que es posible generar un cambio con pequeñas acciones. Así que no te olvides de servir a las personas que creyeron en ti, de servir a esas 20, 25 o 30 personas que decidieron fundar tu Club Toastmasters. Estar siempre pre presente y atento a sus necesidades. Y solo así te vas a asegurar de tener clubes exitosos. Un gran club no es el que tiene 10, 50 o 100 metas del programa de club distinguido. Un gran club para mí es aquel que se preocupa por dar un servicio completo a cada uno de sus socios. Y entonces, por añadidura, vendrán todas las metas y todos los objetivos. Entonces, ahora sí dime si estás listo para llevar a tu club, a tu área o a tu división al éxito. Por favor, olvídate de todo y acuérdate siempre que es muy distinto trabajar que trabajar con un propósito. Te dejo mi número, te dejo mi correo. Si tienes alguna duda, si requieres más información acerca de este proceso de ventas, con gusto puedo compartirte mi manual del de taller de ventas para que lo leas y lo trabajemos juntos y puedas llevar estos clubes nuevos al éxito, y también que tu club incremente la membresía. Un gusto para mí trabajar contigo hoy. Muy bien, Caro. Muy interesante el tema. De hecho, en efecto, como bien lo dijiste, en Toastmasters también es una labor de ventas. Prácticamente vi el Customer Journey reflejado en ese proceso comercial. Bien, y por favor, si tienen alguna pregunta, háganla por favor en el chat. Y vamos a dar un minuto para ver si hay alguna pregunta. Estaba viendo también si se había conectado nuestro director de crecimiento de clubes. No lo veo por aquí. Bien, a ver. Bueno, hay una... Ah, vamos a aprovechar. Sara Sofía Hernández invita a todos a su club los viernes a las 5 de la tarde. Sara, si quieres compartir los datos en el chat. Seguramente algunos te podremos acompañar. También tienes por ahí felicitaciones. Bien, mientras tanto les recuerdo, este esta presentación se está transmitiendo también por Facebook, se está grabando y el día de mañana ya la van a tener disponible. Mañana ya se debe difundir el, el enlace a YouTube para que lo puedan ver. Bien, pues más bien hay felicitaciones, no hay, no hay preguntas por el momento. Caro, ¿algo más que quieras agregar antes de que despidamos la transmisión? No, agradecer al distrito la oportunidad de pues, compartir toda esta información, este proceso. Esperar que todos ustedes que están aquí, que pudieron ver esta información, puedan lograr esos clubes nuevos puedan lograr que sus clubes lleguen a una membresía de 20, 30, 35, 50 socios y que sea útil para ustedes dentro y fuera de Toastmasters. Y con gusto les comparto este manual de vendedor profesional, si me envían un WhatsApp, para que lo tengan a la mano y cualquier duda que venga en el proceso de la lectura, con gusto estoy para apoyarlos y servirles. Perfecto. Bien, Sara, pues muchas... Eh, bueno, Sara, gracias porque ya compartiste tus, tus datos, ya vi. Y, Caro, muchas gracias nuevamente por esta presentación. Voy a dejar abierto el chat, la transmisión por unos 30 segundos más para quienes quieran tomar datos. Y recuerden, comuníquense por WhatsApp con Caro para pedir su manual de ventas. Perfecto, Caro, muchas gracias. Le, se despide de ustedes Fernando Serranía desde la División K en la península de Yucatán. Que tengan todos una excelente tarde. Hasta la próxima. Adiós.